Yo me hago acá ¿Cómo? Yo me hago cronocopía Me hago cronocopía cada 5 años Me toca el 22 Y yo siempre Fija bueno. mi especiales Sin problema Si, sí. entonces, si usted se la hizo Atienda esto que el doctor si usted, le está diciendo si, si usted se la hizo Usted no tiene nada que tener Si se la porque hizo Porque hay 5 años De garantía en ese transcurso, aunque en medicina 2 y 2 no son 4, no, no puede ser 22, puede ser 44, puede ser 2 solamente. Ahora, ¿cuál es mi consejo? Si eso ha ocurrido dos de dos meses para acá, meses para acá todo luce indicar que puede ser un síndrome del intestino irritable. Ahora, lo primero que usted debe buscar el, el, el asesoramiento de su de su especialista o de los que le hicieron la colonoscopía, o de lo contrario, eh, puede, tratar, eh, puede tratar conmigo ese problema. Otro paciente. Me, me Otra una llamada aquí, eh, eh, doctor. Vamos a ver. Buena. Buena. Es eh, la que me llama de nuevo. Sí, pero dígame sí, que... El que testimonio va, ten... doctor, que la urgencia se realentó, pero muy bien. La que yo lleve allá que es diabética. Ah, ah, ah. que se alentó. Ya, ay, sí. ay, pero pregúntale a pero él. No, que no le ha vuelto a ver el estómago. Ni tampoco está comiendo algo. Él, él ah, usted se dio cuenta que el doctor es una ciencia en medicina, ¿eh? Sí, pero yo... yo, yo, yo ah, pues, gracias y felicidades. Yo a ella le hablé claro, sí. le expliqué todo lo que había. Sí, sí. Porque yo creo que la medicina no es para hacer daño, sino para... Curar. Y si usted no pero mira lo conforme si, que está ella. Y si usted no tiene la herramienta. Para tratar determinado tipo de casos, refiérale a otro que usted crea que tenga una mayor capacidad. Otro paciente me preguntaba, porque usted sabe que yo siempre he dicho aquí, que los dominicanos tenemos algo de médico. Porque a mí a veces me va bien con una medicina y tú, un paciente, un amigo tiene, ese mismo dice, no, no, pero yo me tomé esto y con esto a mí me, me curé, me fue bien. Entonces ustedes tienen que saber... Que los organismos, aunque somos humanos, no todos responden de la misma manera no. ante una misma medicina. Entonces, nosotros desde que se inventaron los bloqueadores de bomba, los bloqueadores de bomba son los que impiden la unión del cloro y del hidrógeno para que no se forme el, el ácido gástrico en el estómago. Y cuando se inventaron en, en los años eh, 89, lo que salió el omeprazol, desde entonces para allá... Nosotros le hemos quitado prácticamente el trabajo a los cirujanos porque hemos corregido todas aquellas complicaciones que tenían las úlceras eh, las ulceras PETI con el venimiento del endoscopio, ya sea con los clips, eh, ya sea con las cauterizaciones o con las infiltraciones. Hemos resuelto muchas de esas cosas, desde las hemorragias, desde las estrecheces eh, pilóricas y desde la intratabilidad. Y, y me preguntaba ya que si tomar durante mucho tiempo el, el omeprazol causaba daño. Porque se, se, a través de las redes se difunden muchas cosas, que muchas pueden ser ciertas, pero también otras son falsas, que no son avaladas por ningún conocimiento científico. Y claro, ustedes saben que estamos hablando desde el año 89, estamos hablando de 11, 19, estamos hablando de, de 30 años de uso de esos eh, medicamentos y nosotros que se lo utilizamos para las cicatrizaciones y el tratamiento tanto de las úlceras como la gastritis no hemos dado cuenta o no hemos visto la, los efectos dañinos que dicen las personas que eso puede ocasionar y me refiero por ejemplo a ah, que, que eso pone rompe los huesos no al contrario, eso no provoca ninguna desmineralización de los huesos. Eso es una cosa totalmente falsa, que los derivados del omeprazol puedan producir fracturas espontáneas. La gente decía que el que tomaba omeprazol durante mucho tiempo, mucho tiempo ah, me sí, vieron, sí, sí, continuo, sí. años, dos, y tres años, que produce Alzheimer al contrario en los estudios recientes que se han hecho en pacientes ancianos que se les daban derivados para controlar problemas estomacales muchas veces mejoraron su signo cognitivo y mejoraron su estado, su, su estado, su estado, su estado mental otra vez se de, te dicen a ti por las redes que el omeprazol te puede producir anemia pero cuando tú chequeas los niveles del hierro cuando tú niveles los niveles de la vitamina B 12 ves que no produce ningún tipo de daño son cosas son cosas muy baja. Lo que sí nosotros tenemos es eh, que se crea que ellos disminuyen la, la flora intestinal. Te curan abajo, pero te pueden causar un pequeño daño. Pero por eso yo digo que si yo tengo una úlcera, tanto en el duodeno como en el estómago, no es verdad que yo, en mi experiencia, voy a dejar de utilizar esos medicamentos porque esos medicamentos te provocan una, una una curación de un 95% a un 98%. Y en esos pacientes que se adhieren totalmente, que se pegan totalmente al tratamiento, que llevan el tratamiento como tiene que ser, normalmente es difícil que la úlcera vuelva, eh, vuelva a aparecer y vuelvan a aparecer las complicaciones que, que provocaban cuando yo inicié mi carrera. La falta de esos medicamentos como las perforaciones, como la, la, la estenosis pilórica, como el sangrado y la intratabilidad. Hay que darle gracias a Dios que esos medicamentos existen hoy día. Y eso que ahora mismo hay un nuevo inhibidor de bomba que no ha llegado eh, al país. Es el bono prazol. ¿Bono prazol? Bono prazol. Bono con bebé de bono, prazón, bono prazón. que, que el, Porque la función de eso es subir la, mantener el pH gástrico para que ningún tipo de cosa se pueda se pueda, se pueda criar ahí y tu curar la, la la enfermedad. Entonces nosotros tenemos indicaciones, por ejemplo Qué paciente yo le debo dar omeprazol durante un paciente que tenga un anciano que tenga una unidad de cuidado intensivo que esté recibiendo muchos aines, aines son los calmantes, sí sí sí, piroxicam, ketorolaco, etcétera. A esos pacientes que toman o que toman una a esos pacientes hay que protegerlos con un derivado de bomba eh, siempre. Si usted tiene un problema estomacal llamas una úlcera gástrica que ha sangrado usted tiene que darle eh, darle tratamiento con, con, con ese tipo de medicamento a veces hay un reflujo un reflujo gastroesofágico y que hay problemas usted tiene que darle, darle tratamiento con esos medicamentos así que usted se lo puede tomar como decía la amiga de la presión, usted se lo puede tomar con toda confianza. Y ninguna de las cosas que siguen, desde la demencia, desde la fritura espontánea de los huesos, que la anemia, nada de eso va nada de eso va a ocurrir. Y vuelvo y le repito, y vuelvo y le repito, me dice, no, yo, muchas personas tienen dolores abdominales y todo, yo no sé cuántas veces, pero... Si sembré en una persona, me voy a sentir bien. Porque, ¿por qué si a usted le da un dolor de, de, de, de, de, de, de barriga? Toma, usted va a decir que por ameba y por yardia. <risa> es verdad. Si le, le acabé de leer un estudio que se hizo en Latinoamérica entera, y, y las principales causas de dolores abdominales que provocaron diarrea fue el mal manejo de los alimentos, el mal, mal manejo de los alimentos, era provocado por bacterias del tipo la hechericha coli enteropatógena, las las la, la Shigella, el Campylobacter yeyuno, el Clostridium difícil y otra cosa así que más del 80% de esas de esas dolores abdominales. La, la tienen también a, a provocar. Todo va a depender del medio con que tú la donde tú la, de donde tú la adquiera, adquiera. y con qué la prepararon con que la, la, la, pre la sembraron oh. o la cuidaron Correcto. y luego que tú la llevas a tu mesa. Tú sabes que debe lavarla bien. Lavarla bien. Sí. Debe lavarla bien para tú no adquirir ningún protozoo, ninguna bacteria o infecciones parasitarias. Por eso es el recomendable. Siempre recomendado el uso del lavado de la mano. Porque la mayoría de, la, sí, de la, las la enfermedades. Entonces, uno tiene. Pero poca gente se enferma, doctor, porque una gente que va a una fritura llena de polvo y cosas. ¿Qué tú crees? Muchas veces que uno cree? muchas veces eso se le dan los trastornos de los y no van a ningún médico. No, no y a ningún como médico. yo te dije al comienzo de esta intervención, lo que muchas veces hace es que se toman cualquier medicamento que le diga a una persona. Sí, pero, hasta se automedica. Yo te he dicho a ti que Estados Unidos, que es el país de las estadísticas, que para mí es lo más grande que puede existir en, eh, en medicina. Solamente por el mal manejo de los alimentos en la nevera. Y allá no hay apagones. Allá no hay apagones. Salvo ahorradas excepciones. ¿Ve? Ya no están diciendo adiós. Qué Señora, caramba. será pues hasta el próximo martes. Soy el doctor Johnny Peralta, gastroenterólogo. Que llegue a ustedes con una fina cortesía de a su salud Agua María. Y a Otto franklin con los mejores precios del mercado. Y su noviembre negro este viernes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, nos vemos el martes. <risa>